Hola, que gente de YouTube, como ven. Estamos a 37 grados y pico por ahí, casi a 40. Y hoy es el, hoy es el día. Será mejor que vaya a ver tampoco está, está retirado, mamá Es una cuadra. básicamente de la pipa se explotó y el pavimento asfáltico se hizo lumbre. O sea, la pipa se empezó a incendiar, que escuchamos las explosiones y sabes, pues, fue lo que percatamos. Ya de ahí, desafortunadamente, pues, fue tan grande en el medio tiempo de acabar Oiga, don Pedro Guzmán, yo usted no... Está, esta pipa... Así, Lucía, antes de la explosión, ¿empezó a tirar el combustible o se impactó contra qué? Eh, no, no, no. Eh, solamente, la verdad es eh, que no lo hemos visto el No intentamos percibir si se impactó o, o tiró el combustible. Este, ya la, la razón es que no sabría decirte que lo Como le digo, este, nosotros lo único que vemos fue de seguro ha de ser un tanque de gas propano por ahí. Y se vio muy feo aquello, don Pedro Guzmán. No, pues sí, sí te sí el humo, más que nada, sí se vio muy, muy, muy feo. Perfecto. Esto Carretera Reynosa y Maestro Israel Cavazos. Bueno, don Pedro, muchísimas gracias por estar al pendiente y gracias por entrar al aire. Lo bueno es que no le pasó... Eso era lo que les dije. En fin, como decía. Hoy es el día que... Hoy me quedan... 10 días de vacaciones. Esta es la recta final. Este, es, el está... Por la carretera de Reynosa y, y Avenida Maestro Israel Cavazos. Y seguramente por la Winston, donde trabaja mi hermana, eh, están evacuando. Bueno, seguramente poquitos. Al menos que no sea el de área de mi hermana. Lamentablemente, lo que pasó ahí era donde yo solía pasar, donde ahí más o menos por ahí, por donde estaba un oxxo si no me equivoco, o era, era un 7-Eleven. Eh, ahí, ahí está la Gas Sultana y, y, y al lado del depósito de gas estaba una, una plomería o algo por ahí, eh, y más adelante había un, una agencia de autos. A varios, a varios metros de ahí, mm. y creo que ahí donde se originó el incendio, era una, una pipa de diésel. Eh. En su domicilio donde mencionan en la tele no hay luz. A trabajadores trabajadores? esto sí que es un caos total Eso se y o eh, sea, el incendio si se, a, se ha cargado de postes de electricidad. Creo que ya sabía que que se que ya desenojaron a muchos porque no, no había el, energía eléctrica. También es importante llamar que al menos en los alrededores eh, fuente Montilla Servicio de Energía Eléctrica Arribaron varias cuadrillas de la Comisión de la Electricidad para evitar también algún tipo de situación en esta zona Y esperamos que muchas que se registró este incendio también se encuentra un poste Y no sabemos de qué servicio, pero digamos que también las llamadas están alcanzando esta zona Va arribando también el, el director operativo de protección... Sí, sí, si el, el, el fuego para, nos alcanzó eh, pues, Seguramente se quedaron sin energía eléctrica. Todos los el, el fuego, al extenderse demasiado, alcanzó el poste y dejó a, a, la, a, la, a la columna donde están ahí, donde les mencioné. Y les dejaron sin energía eléctrica. Nos dicen, compañera Maite Villasana, a ver qué información tiene usted, que el, alrededor de ese punto que es de Guadalupe. Hacia Monterrey, Carretera Reynose Maestro, Israel Cavazos, hay muchas bodegas y hay colonias como Dios Las... Héroes, Tres Caminos, Dos Ríos, la Xochimilco, eh, Las Ochimilco y pues todo el negocio de bodegas. Todo eso ya fue completamente desalojado y, como usted decía, los llega mal que la que de electricidad. I don't Hacia hace conocido. Guadalupe y Juárez, hay importantes ciudades vehiculares, Pablo en el, el Caballo, Avenida Ibrahim Caballo y la carretera a Reynosa. Bueno, pues ya ahí, están ahí se me hace los turistas a través de usted, Maite Villasana. Y ya me imagino el calorón, ya me imagino y luego no está corriendo aire, compañero. Eso fue lo que les dije. Entonces, este, pues nada, estamos a una temperatura... ...muy elevada, de 37 grados centígrados, y con esta Dísima situación de esta pipa que derramó combustible, unos dicen que fue diésel, otros, por lo que haya sido, pero mire todo todo lo que generó en ese... Puede que punto sea de combustible dicen gas de... propano. que sí, que sería esta pipa que はい Un poco que eh, se termine de consumir este combustible que se pues, incendió después de esta pasó accidente y que realice las labores correspondientes. Hay que esperar también algún peritaje para determinar las causas de este accidente y posteriormente el incendio. Y seguramente mientras se realizan estas labores, investigativas en eh, la realidad será todavía que va afectando a nuestras comunidades. Los bomberos ya se ocuparán de eso. Espero que les haya gustado el video, <risas> carajo si pas sí me pasé con la grabación del video, grabé más de 10 minutos, recuerden darle like, compartan y suscríbanse al canal, y pueden seguirme en las redes sociales que están en la descripción de mi canal o en los vínculos. Hasta aquí se despide el video ProGimmy Pro Youtube y nos vemos hasta la próxima amigos.